¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy con... Yo soy Fernando Michel. Fernando y... Michel. Y... Y... Novio Crash, como lo conozcáis. Os dejé una cajetilla en mi Instagram de preguntas para que dejáis todas vuestras dudas y curiosidades sobre nuestra relación, es una relación larga, estable, y creo que os puede servir de ayuda que os comentemos pues, qué hemos aprendido al cabo de estos años nosotros, consejos útiles sobre el amor. Son preguntas y respuestas más, pero vamos a intentar aportar valor a cada respuesta que hagamos. Sí, hemos preparado... Un vídeo sin más dilatación que empiece el vídeo. La pregunta 1 y que me he visto muy necesaria, así como para empezar y poner en contexto: ¿Cuánto llevamos? Puedo el 25, del 7, del 2018. Llevamos casi 5 años, 4 años y 9 meses para ser exactos. Una pregunta que se puede asociar a esto del tiempo: ¿Cómo no entréis en monotonía después de tantos años? Sí, que es verdad que nosotros en este aspecto hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido muchísimos cambios. A partir de que nos mudamos en 2019, que ya llevamos un año de relación, mudanza. A los dos meses, luna. A los dos meses de tener una luna, una pandemia. A los dos meses de la pandemia, nos mudamos. A los tres meses de mudarnos, neo. A los tres meses de tener neo neo, nos volvemos a mudar. A los tres meses de volvemos a mudar. No, volvemos a mudar porque salió humo. Y por fin ya estamos en esta casa dos más años estables, pero estábamos en esta casa y al poco tiempo nos el sacamos coche. el carnet después del coche, después aventuras con el coche, o sea, todo eso a la hora de experimentar en las relaciones sexuales por lo menos yo he notado que eso es lo que más hemos podido llegar a salir de la monotonía la caja de la felicidad mirad todo lo que hay por aquí ¿entendéis por qué es imposible caer en la monotonía? ahí tenemos lubricante de, de favores, neutro, juegos velas, juguetes, muchos juguetes, muchos muchos juguetes de nuestros favoritos este es un vibrador all in one, todo en uno vamos. Ahí tenemos la casa de Platan Melón, que de verdad tienen que estar contentos con nosotros. Platan Melón es la marca número uno en juguetes eróticos online en España y en España de nuestra vida. Me encanta porque publican contenido muy guay, o sea, hacen un contenido con el que aprendes muchísimo sí. y de hecho siempre te vas a ti post de cosas que veo y digo que es súper interesante porque poquito también con el tema de entender y aprender sobre sobre sexualidad que te ayudan muchísimo más a disfrutar pero vamos a hablar de Krabby, que es este juguetillo miradlo ahí a ver vamos a darle protagonismo a darle en detalle eh, una maravilla este juguete Se puede utilizar Tanto a solas, eh, Si tienes penes Si tienes vulva Si tienes ambos Si tienes vulva, vulva. Tanto solo en pareja Puedes utilizarlo 32 formas sí. posibles Puedes sí, utilizarlo es, es que es increíble <risa> Este juguete Y si queréis ver las formas Con más detalle Pues eh, os voy a dejar El link en la descripción Que ahí os ponen Todas las formas posibles Así que de verdad Mi gente Que todo este tema De la masturbación Los juguetes eróticos Es una forma natural De explorar nuestro cuerpo De disfrutar de nuestra sexualidad Así que no tengáis miedo De probar cosas nuevas Y os aseguro de verdad que todo esto para la monotonía También sirve Vamos a daros unos consejos para este tema Todavía. Se trata de hacer cosas diferentes Si por ejemplo nunca habéis ido a ver el atardecer Pues iros a ver el atardecer si O al amanecer. al amanecer O ir a tiendas Ahora nos vamos o sea, por la bici por ahí O por ejemplo una actividad que nunca hayáis hecho Por ejemplo eh, pues, nosotros vamos juntos al gimnasio Cosa que antes no hacíamos O lo de las bicis que os he dicho O yo que sé, os apuntáis a inglés O os apuntáis a un, un curso de cerámica claro, claro, cosas así que os mantengan como unidos Haciendo... Algo que no Crear contenido, normal. que cualquier cosa puede ser. Sí, una sesión de fotos en la calle, por ejemplo. Pero al final yo creo que es un poco inevitable caer en la monotonía porque no vas a estar toda tu vida haciendo cosas diferentes. Y dicho esto, continuamos con las preguntas. La siguiente también es sobre todo de la sexualidad y todo esto. ¿Ha afectado la convivencia en vuestras relaciones sexuales? ¿Hemos tenido alguna racha a que uno le apetece y al otro no? Sí. Sí. Nosotros pensábamos que al tener más tiempo juntos íbamos a hacerlo más, más claro, pero en realidad sí. hemos mantenido el, la, lo que es. Antes, como no vivíamos juntos, pues al final lo hacíamos cuando nos veíamos o cuando teníamos la oportunidad, que al final era un poco complicado, tema también vivimos nuestros padres y tal. Estarnos juntos en casa no lo hacemos todos los días, entonces sí. realmente es como que mantenemos ese ritmo, un poquito menos, pero... Más o menos sí. Pero sí, es totalmente normal Que también cuando vives con tu pareja Pues como que eso se afloje Y hay que recordar Que no todo el mundo Tiene el mismo ritmo O la misma necesidad De tener relaciones sexuales O sea, no hay una cantidad Que sea la correcta Es un número exacto Hay gente que le apetece menos Y hay gente que le apetece más claro. Ya está Pero todo es normal Al que le apetece menos es normal Y al que le apetece más También es normal Y con comunicación en la pareja también Para entender las necesidades Y lo que cada uno quiere O cómo se siente No es necesario tener relaciones sexuales A menudo para tener una relación Saga y e e feliz Esto, Habrá gente que no opine así Pero en nuestro caso Pues valoramos más La calidad de la relación La comunicación El respeto que hay Antes que cuantas veces Vamos, directamente Tema toxicidad Me encanta este tema Porque nos habéis preguntado mucho El tema de si pensamos que tenemos una relación sana Que cómo hemos conseguido tener una relación sana Y cómo hacemos para llevarnos a bien Y no caer en una relación tóxica Todo, todo el tema de la relación sana, tóxica, todo esto Nosotros ya decimos en su día Que las segundas oportunidades existen Y en la segunda oportunidad lo arreglamos todo Para nosotros volver era volver a intentarlo corrigiendo los errores que habíamos cometido Para no volverlos a repetir Porque sabíamos que lo repetíamos Y vamos a volver a tener esa relación tóxica la cual estábamos a punto de llegar, pero el volver nos ayudó a trabajar más profundamente en eso. Y por cierto, vamos a aprovechar para contestar una pregunta que nos han hecho de si hemos pensado en volver a dejar la relación en algún momento. La respuesta es no. Por tu parte Y yo sí Por la <risa> No, no O sea, no hemos vuelto a pensar en eso Y no hemos tenido tampoco Ninguna época así Mala, chunga Ninguna crisis Y no quiero aquí Hacer ni idealizar nuestra relación Porque ni mucho menos es perfecta Pero sí que es verdad Que es que lo hemos trabajado tanto Que no hemos tenido Ninguna crisis de decenas. No llegamos a una discusión De, de no De, entendernos. de Sí, casi. de no entendernos Exacto Discutimos por opiniones diferentes pero, pero no de Sí, ahora tocaremos El tema de discusión sí, sí. Porque también hay muchas preguntas Sobre la discusión Y hay una que dice ¿Por qué creíste Después de dejarlo la relación no volvió a ser tóxica pues básicamente porque no nos identificamos con cómo es una relación tóxica las relaciones tóxicas se caracterizan por el control los celos, el aislamiento, violencia física verbal, falta de respeto mmm, comunicación pésima y un lago, etcétera y las parejas tóxicas pueden llegar a tener consecuencias bastante perjudiciales como ansiedad, depresión, insomnio eh, problemas con la comida, o sea mmm, es todo mal, todo mal en una relación sana lo que debe de haber sí o sí es respeto mutuo, una comunicación activa libertad mutua, confianza mutua y apoyo también mutuo, o sea todo, que, todo, mutuo. todo mutuo, que la relación no sea una barrera para tu crecimiento personal así que si tú de verdad quieres a alguien y quieres mantener una relación sana, alejada de toda esa mierda trabájalo y haz por evitarlo pero también recuerda que una pareja tiene que implicarse ambas partes, no es solamente cosa de una eso es, las dos partes tienen que poner de su parte porque si tu pareja no se esfuerza por mejorar eso, a lo mejor tienes que replantearte si de verdad esa persona tiene que estar en tu vida, pero antes de tomar una decisión pues habla con tu pareja, escuchar Ambas partes, expresa lo que sientes sin culpar a nadie y escucha su punto de vista también. Ahora, si después de hablar las cosas sigues sin ver su parte o sin querer trabajar en ello... Pues reflejadelo Recuerda que mereces estar en una relación Donde ambas partes trabajéis Y hagáis por construir una vida sana y feliz Ahora nos dice Tips para una convivencia sana De la convivencia hay muchísimos Se me da para hacer un vídeo entero literal Hemos cogido 5 tips que os daríamos Para una convivencia tranquila, sana, feliz y en paz Tip número 1 Para nosotros el Esto, número 1 Es La comunicación activa Que las dos partes se escuchan atentas que se están prestando atención se mantiene el respeto no hay nada de agresividad las discusiones sobre todo se evitan con esto porque se habla de lo que te gusta de lo que sientes. Claro, es muy importante expresar tus sentimientos hacia tu pareja y escuchar los suyos los, claro el tip número 2 sería el respeto también fundamental el respeto de una pareja ya sea para los sentimientos no hay que invalidar ni juzgar cómo siente la otra persona porque cada persona siente diferente también para respetar las necesidades del otro el espacio personal el respeto mutuo en sí, sí el respeto también fundamental tip, tip número 3 el espacio personal. La persona necesita su tiempo para ella misma, tanto estando a solas o estando con otro grupo de gente. A ella le encanta estar a solas, irse a ver el atardecer o tomarse algo ya pero sola. Planos, a mí me encanta irme a hacer parkour. Luego, por ejemplo, vivimos en la misma casa, pero estamos más tiempo solos. O sea, viviendo, parece que al vivir juntos estamos todo el día juntos, pero no. Sí, o sea, no. a veces estamos más tiempo separados porque cada uno tiene su habitación y yo lo agradezco un tono. A ya no digo me encanta estar sola. O sea, no me imagino cómo sería estar sola. Claro, se no me imagino. No, no. <ríe> es que sería. Tip número ¿No 4 compartir las responsabilidades es muy importante también a la hora de una convivencia sana porque evita el agotamiento de una persona el que se canse de estar haciendo las mismas tareas exacto o sea al final hay que repartir, sí que es verdad que bueno, luego trataremos este tema, pero pues a lo mejor a mí me gusta más limpiar, a él no, y a él le gusta más cocinar y a mí no. De verdad que con el tema de la convivencia hay muchísimas preguntas, ojalá habéis podido coger todas, pero es que si no este vídeo se va a hacer eterno hay algunas como, ¿cómo repartimos las tareas del hogar? y ya os digo, pues a lo mejor a él le apetece hacer una receta o le apetece cocinar, pues yo limpio o, no sé, es como que... Sí, cabrón. A uno, mucho día, cada uno tiene una parte, de... sí, hacer una parte de las tareas, la, la que más le gusta. Exacto, vivir con tu pareja no significa siempre... mitad y mitad. Exacto. No es limpiar la casa a sí. mitad y mitad. Yo limpio una habitación O sea, clínica, si te gusta de... limpiar, pues ya buscar algo que a ti te gusta hacer y a mí no. Y buscar el equilibrio, no. no la repartición a medias. Ese es el equilibrio. No mitad y mitad, sino equilibrio. Y, y el, el tip, tip número 5 que es aceptar las diferencias. Todos tenemos que entender que cada persona es un mundo, cada persona es diferente y en una relación es muy importante aceptar las diferencias de la otra persona y entenderla desde su punto de vista. Exacto, no llevarle a tu terreno o convencerle de algo que esa persona no piensa así, o sea, cada uno es diferente yo siempre digo, no puedes tratar que la gente sea como tú, que haga lo que tú, que piense lo que tú y que diga lo que tú, cada persona es un mundo es y hay que aceptarlo. Y ahora el tema de las discusiones, me preguntan mucho cómo gestionamos las discusiones y todo esto. Básicamente lo que hemos dicho antes, comunicación Activa. Y obviamente el respeto, escuchándonos. Todo o sea, antes. cuando tenemos una discusión, al final se trata de disminuir esa discusión o llegar como al punto final, no de hacerlo más grande. Entonces, ¿de qué sirve estar todo el otro debatiendo? No, o sea, es que no... bájate el ego, el orgullo. Si tienes que aceptar que tú tienes la culpa, lo aceptas. Llegáis eh, a un. Punto. Lo que tienes que hacer es que si tú tienes la culpa de algo o tú has cometido ese error, pagarte el ego, que eso es lo que se come todo, y pedirle perdón a la otra persona. Y de hoy nos sigue costando insumos, sí. o sea, no somos perfectos, tenemos muchas cosas que mejorar todavía, pero sí que es verdad que Trabajamos mientras la mucho. otra persona también entienda porque yo soy me enfado mucho más que él Él se enfada bastante menos Y a él le cuesta mucho menos pedir perdón y, y aceptar que tiene la culpa A mí me cuesta bastante más Pero al final él entiende que yo lo estoy trabajando Y no se enfada conmigo Por no darme cuenta de ello Sino que sabe que yo realmente Necesita más tiempo. Necesito tiempo Exacto Entonces es que es todo comunicación Es que se basa en la comunicación Y luego también Porque del el tipo de pelea que haya sido Pues necesitamos la ocupación personal no lo vamos no lo rectamos pero tampoco hemos estado un día entero sin hablarnos sí. ni nos hemos ido a dormir al sof, o sea nunca nunca nunca. De hecho algo que le dije yo a él ayer fue nunca en los cinco años que vamos juntos y tres años de convivencia creo que tres años oh, nunca me he guardado nada Dentro de esto que te lo guarda, O sea, de que ha pasado eh, una pelea Te lo guardes Y a los días necesitas decirle Mira, quien lo tengo aquí dentro Te lo que eso está esto, No, esto, esto, esto, esto no me que gustó. te pasa Lo dice Comunicación Evitas muchos malentendidos Muchos conflictos futuros no, Que no se irrite la pareja Porque la otra persona Te está distanciando Y está igual. viendo Y qué le pasará Y no sé qué Y también para la salud mental De la otra pareja O sea, es que es todo y por último vamos a hablar de el futuro Que también nos gusta mucho este tipo de preguntas va a ser ya súper rápido Vamos a empezar con algún proyecto juntos próximamente sí. sí Varios que tienen relación entre sí Lo primero es Es más un proyecto personal Que no le implica Porque él al final también va a tener algo que ver En ese proyecto Que es mi próximo negocio Y si eso sale bien Nos gustaría Mándalo, Invertir en inmuebles Aunque sea un. Y si sí, lo del inmueble va bien Más lo del negocio Pues comprarnos una casita Por fin De campo Y así nos encantaría comprarnos la casa ya pero creo que para hacer las cosas bien Deberíamos empezar poco a poco Y primero invertir en de la nada, va. ¿Queréis o tenéis pensado casaros? No A mí sí que me votaría A ella le gustaría pero por la ceremonia Hombre, aquí, No, pero ya veis Y tiene novia que mi madre y mi hermana me hiciesen el vestido de novia Y los peritos llevasen sus trajes a juego con nosotros O sea, y tienen los anillos de lunita Y, y ninguna las ¿Tú ¿Sabes qué bonito? ¡No! Pues te enseño fotos de Pinterest me entiendes en un móvil. A eh, también sé que me encantaría, la verdad, pero no de iglesia y todo eso. ¿Pensamos en hacer más grande la familia, ya sea con un animal o con un baby? Sí, con sí, un con bebé. Va. Con un bebé. De hecho, tenemos algo que decir. Con un animal, ¿no? A no ser que a un campo, sea súper estable y, oye, pues... ¿Quién sabe? No. Pero es una responsabilidad. Yo siempre lo digo. Mira, en verdad que me preguntaron lo mismo, el tema de tener perros una semana antes de tener año, y dije que no. De pinta la semana siguiente teníamos amigos o sea... verdad pero no, de momento con estos tenemos bastantes responsabilidades y tener un perro es mucha, mucha trabilla. Así que perros no, pero un bebé sí. ¿Y cuándo? Pues... Cuando todos los planes que hemos dicho al principio se vayan hilando y vayan saliendo. En el momento que tengamos la casa, yo siempre digo, en el momento que tengamos una casa nuestra propia y estemos viviendo allí, esperaros un post en Instagram con el test de balazo. <risa> Siempre he dicho, no, yo quiero estar madre con 25. Pero es que me quedan en el año que viene cumplo 25. Y, y no llego, no llego. No. Y por último, metas de futuro como pareja, mudarnos, tener como 100% nuestro hogar. Y y haces que todo, haces todo. O sea, ya que es todo, es todo. es todo, es la misma respuesta para todo. <risa> es que literalmente nuestra vida se basa en luchar por tener, tener una, una casa. casa. Es que es nuestro sueño de tener verdad. un campo. El tema de mudar y comprarnos casa es como nuestra meta más grande de futuro de pareja. Y lo que creo que nos haría 100% felices, no como pareja, sino a nivel personal. Personal, estamos estar esta este Así que sí, porque de pareja estamos genial, pero la casa falla bastante, la verdad. Así que bueno, eh, nos hemos rodeado mucho, pero espero que os hayáis divertido y pasado un buen rato. Sobre que todo, habéis que aprendido. aprendido. Y habéis tomado nuestros consejos, todo basado en nuestra experiencia, obviamente. Así que nada, os enviamos un besito muy grande. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!